Tenemos este espacio de entrevistas y lo habíamos mencionado, vamos a hablar de La Paz Expone y todo lo que se ofrece para que usted pueda adquirir. Son productos sin duda alguna y con calidad y vamos a conocer todas las características y cómo ayudamos también a la producción nacional. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis tres invitadas. Voy a comenzar con Rosel López que nos acompaña, ella es supervisora de comercialización de Mapa La Paz. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, más bien agradecerte por darnos el espacio ¿no? Estamos viniendo a ofrecer como EMAPA el doble aguinaldo más la yapita. ¿Qué imaginas de la propuesta que tiene? La Paz Expone en su... es la quinta versión, ¿no? Sí, la quinta versión. ¿Cuál es la característica que, que tiene la Paz Expone? La Paz Expone ahora estamos con todos los productos ¿no? del Ministerio de Economía y todos los productores nacionales. Uh -huh. Entonces, como EMAPA, nosotros estamos promocionando nuestros productos con nuestros proveedores. Perfecto. ¿Qué tipo de productos, por ejemplo? Tenemos, mira, lo, lo principal en el mapa que estamos con el doble aguinaldo más la yapita, que es uh -huh. un quintal de arroz uh -huh. con la yapita, ¿no? Como aquí puedes ver, tenemos un kilogramo de la yapita. Entonces, estamos promoviendo eso en la Feria La Paz Expone. Aparte, también tenemos el pan, que está hecho a base de nuestra harina y de, de nuestro frecho. Y también tenemos a nuestros distintos proveedores. Perfecto. La Paz Expone, entonces, en su quinta versión junto a los productos que vamos viendo y y, está, y esto que se había lanzado no Rosera hace días nada más que es la yapita que se viene junto al doble aguinaldo Exacto, así mismo hemos tenido muy buena afluencia con lo que es el doble aguinaldo no en todo en todo Bolivia estamos con el 60% que ya hemos cumplido y tenemos un restante del 40% todavía de la población que nos queda aún Entonces ese 40% puede aprovechar esta quinta versión de La Paz Expone y así también poder eh, adquirir distintos productos apoyando obviamente de la producción nacional. Está conmigo también Jacqueline, le voy a dar la más cordial bienvenida, si me permite Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas bienvenidas. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Eh, nosotros, nosotros somos de Insumos Bolivia, una empresa que eh, administra dos plantas procesadoras de palmito en el trópico de Cochabamba. Y precisamente es el palmito con el que vamos a estar nosotros en el stand de MAPA para ofrecer a todas las mamás. El palmito que nosotros ofrecemos es un palmito de excelente calidad que además de ser elaborado con la mejor materia prima del trópico de Cochabamba, cuenta con certificaciones internacionales. Ah, para sí, que ¿eh? sepa, la kosher, eh, uh -huh. que es eh, la certificación que da la comunidad israelita, la halal que da... Eh, la, perdón, la coche que da la comunidad judía, la halal que da la comunidad israelita sus productos uh -huh. y además eh, la TÜV de Alemania, que es una de las más grandes certificadoras internacionales, ha certificado nuestros productos en buenas prácticas de manufactura y la ISO 9001-2015. Es decir, que cuando la mamá adquiera una lata de palmito o una lata de, de, de piña, no solamente está adquiriendo un producto hecho por manos bolivianas. Uh -huh. Además, está adquiriendo un producto hecho bajo las más estrictas medidas de calidad. Hay que recordar también que el palmito es alto en fibra, por consiguiente, ayuda a la digestión, no? Uh -huh. sobre todo de las mamás embarazadas, porque también estamos en el subsidio. Entonces, si usted tiene problemas de digestión, el palmito es ideal porque le va a ayudar a mejorar precisamente la digestión. ¿Cuál la ha pyme? sido la aceptación de, del palmito, por ejemplo, de este que están ya con la, con la empresa? Estamos con la empresa. Bueno, el palmito comenzaba a promocionarse porque el palmito era considerado más un producto gourmet. Ahora ya está siendo conocido por toda la población porque es un producto propio del trópico de Cochabamba uh -huh. y además que es propio de nuestro país, ¿no? Que luego ha sido llevado a otros países de Ecuador y demás donde se ha producido. Pero el palmito hay que recordar siempre que es propio de nuestro trópico. Y la otra cosa es que eh, las madres se han dado cuenta que precisamente contribuye a mejorar la nutrición de su familia. Al ser precisamente un producto rico en, en potasio, en zinc, en vitamina C, ahora que estamos en invierno, que también necesitamos reforzar la alimentación de nuestros niños, el palmito es el igual ideal, al igual que la piña que contiene eh, vitamina C. Vamos a estar con ambos productos dentro del stand de MAPA y seguramente más adelante Insumos Bolivia va a tener sorpresas para las mamás que vayan a adquirir estos productos. Perfecto, hecha esa la invitación y voy a pedirle también eh, eh, que se presente, como también van a ir mostrando eh, los distintos productos, también forman parte del de, de, de stand de MAPA. Sí, gracias a Dios, gracias por la invitación de MAPA y a la? ¿Sí? Mi nombre es Susana y yo estoy con los productos de Valeca, como pueden ver acá. Nosotros nos especializamos en hacer productos para personas que padecen de diabetes, y también para personas veganas, tenemos también para celíacos y personas que tienen alergia, ¿no? Entonces tenemos una variedad de productos, sin embargo estamos en Emapa en con nuestras galletas de quinoa y avena, que son cero azúcar, altas en fibra, bajas en, en caloría, aptas para diabético, pero sí, son dulces sin azúcar. Imagínate. Y también tenemos, aquí pueden ver Me bajo nuestro decimos. cartel, tenemos <risa> eh, los chips, uh -huh. que son los chips saludables. Tenemos en medio de los chips uh -huh. unas galletitas redondas, uh -huh. que son hechas en base a linaza. Estas galletitas, muchos de nuestros clientes, sin yo saberlo, les dan para la dentición de sus bebés. Entonces cubrimos una gran parte de, de personas que tienen una necesidad diferente, ¿no? Eh, no solo por salud sino por necesidad de, de otra manera también nuestros chips saludables queremos hacerles notar que están hechos en base a jonjolí y linaza eh, son ricos en, en calcio omega 3 y 6 y lo mejor de todo es que esta versión de, de chips no son fritos entonces son enteramente elaborados para, para la salud y es además eh, un complemento perfecto para aquella persona que está haciendo dieta y que quiere cuidar su salud y la línea, porque también estos chips eh, dan eh, sensación de saciedad. Cuando uno los come sustituyendo un almuerzo, un lunch o un desayuno, se va a quedar totalmente satisfecho y bien nutrido. Mira, ahí está Susan con la presentación también de los productos de Valeca. ¿Hace cuánto están con Valeca? Ah, Valeca ya tiene bastantes años. Uh -huh. Eh, alrededor de 10 años, uh -huh. hemos empezado solamente con las galletas de quinoa, creo que hemos sido uno de los primeros en las sí, galletas de quinoa, después hemos eh, entrado... Ya han con, tenido buena aceptación, de hecho, ¿no? Cuando Gracias a Dios, uh -huh. sí, es que había una necesidad en, en el pueblo boliviano uh -huh. por cuanto está creciendo la obesidad y también las personas que tienen diabetes. ¿No? Entonces es una forma de ayudar, debemos hacer notar que nosotros bajamos harina y mantecas o grasas en uh -huh. nuestros productos precisamente para que sean saludables ¿no? y esa es nuestra particularidad, contamos con registro sanitario y mucho amor. Ahí está, así se entregan los sí. productos también de Valeca y quiero agradecerles por acompañarnos, hecha esta la invitación y vamos, eh, Rosa también a hacerle, adelante, vamos tiene una presentación sí. más, me dice Susan. adelante Susan. Sí, por favor, eh, bueno, uh -huh. han traído productos, estas galletas de uh -huh. de Oca uh -huh. y también, es, ¿De eh, Oca? Son de Oca, sí, <risas> eh, bueno, es algo distinto sí. para servirse, ¿no? Que es de la empresa Cutic. ¿No? Uh -huh. y que es una asociación de campesinos de distintos lugares que también elaboran este mate de hinojo uh -huh. tienen variedad de botanas, manís, maní mani picante y aquí tenemos también api entonces toda esta variedad de productos ustedes van a poder encontrar en el mapa en la feria del doble aguinaldo a tomar en cuenta y el se, se puede ver Además adquirir con el doble guinaldo, ¿no? Sí. Para despedirnos. Eh... Eh, Reiteremos dónde van a estar, a partir de qué hora está, eh, cómo los encontramos con toda la variedad de productos que tiene. Claro que sí, estamos en La Paz Expone, uh -huh. eh, ¿no? estamos eh, sin inaugura mañana, de esto hoy están las puertas abiertas a todo el público y estamos de 4 de la tarde a 10 de la noche. También invitarles, ¿no? que es uh -huh. con la, el doble aguinaldo, con la yapita de mapa que nos encuentran en todos los super mapas a nivel nacional y también en todas las sucursales a nivel nacional. Usted puede ir todavía a cobrar su doble aguinaldo. Con la Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, está hecha la invitación para todas las personas que nos están viendo, dense una vuelta, porque así se presenta la producción también nacional y adquiere con ese 15%, si es que tiene todavía el 15% del doble aguinaldo. Nos vamos a una pausa que tendremos al retornar, tenemos entrevistas con montero ya volvemos.